Bueno, niño niño, antes de comenzar con el eventito de su, eh, de Gartifo y también de Fortnite, que me lo pasé eh, 10 de 10, niño y niña, me gustaría agradecer, por supuesto, eh, todo lo que hacéis por mí a diario, eh, tanto eh, por la mañana como por la tarde, son dos directos, obviamente son 8 horas y media al día que estáis on falla, super prendido, aún así, indiferentemente del meridiano en el cual nos encontremos, por supuesto, e incluso eh, trabajando, estudiando, eh, dando lo mejor de vosotros mismos y estando en los buenos y en los malos momentos en este proceso, ¿no? que estamos viviendo realmente en Twitch. Eh, hace un año... <coughs> Mi vida cambió, ¿no? Tanto mi vida como todo el foco que estaba realizando en ella, ¿no? Y en el canal ya ni os cuento. Toda la vida y la alegría, ¿no? Y la magia que la habéis dado eh, gracias a vosotros, ¿no? Por proporcionar esa emoción a cada directo, esa felicidad y vivir juntos, por supuesto, esta experiencia, ¿no? Que es algo eh, totalmente increíble. Ya sabéis que detrás del de, eh, ordenador eh, hay un trabajo constante y un no parar. Empezó siendo un hobby, por supuesto, eh, aunque he de decir que hace mucho eh, tiempo que ya dejó de ser un hobby y pasó a hacer algo... Eh, mucho más especial, ¿no? Especial agradecimiento sobre todo a todas las personas que después de un año estáis ahí eh, para todo, ¿no? A los que vinieron por recomendados del canal, a los que vinieron por una raid A los que vinieron por mera casualidad de la vía, ¿no? Realmente, a los que estáis ahí, ¿no? Eh, a pesar de que siempre existan personas con envidia y egoísmo y sobre todo con malas, eh, bad, bad, bad feelings, ¿no? Malas vibras, ¿no? Realmente que siempre eh, quieren intentar boicotear el canal, al, al, bueno, al día de hoy, realmente. Juntos venceremos cualquier tipo de escollo. Y la participación y el apoyo constante de los grandes creadores de contenidos como Hanus Pro, J. Chiyue, también tenéis ahí a Admega, tenéis a Mazapo TV, tenéis a Sarai, ¿no? Amazing, ¿eh? 10 de 10. Son personas realmente humildes que siempre me han tratado eh, con su corazón y con buena humildad, eh, realmente. la agradezco de corazón desde aquí, por supuesto. Por, por ese tipo de personas siempre eh, he podido ¿no? eh, llegar a adquirir una, eh, una emoción, ¿no? eh, también una vitalidad y una inspiración enorme. Y una fuerza eh, genuina, totalmente hercúlea, con la cual a diario siempre nos desenvolvemos en cualquier tipo de directo. Muchas gracias, por supuesto, eh, por formar parte de algo más grande, ¿no? Realmente, tanto aquí como en Twitch, en cualquier tipo de plataforma. Y ahora, sin más preámbulos, por supuesto, eh, let's go, el eventito de su de guachín, guachines, eh, ¡vámonos! ¿Se ve como, como si estuviese censurado, what the fuck? Me había sacado. Eh... Sí, me <ríe> Joder, el Vale. Vale, espero sí, me, haberlo escrito bien. Sí, me, sí, me, sí, me. <ríe> Media horita y pa' casa, es que me cago en la leche, le digo, te pegas todo el día trabajando, mi hermano. Es menos mal que también el, el verano en ese aspecto vaya, eh, Bueno, el siguiente me va a ser un poquillo más fuerte, pero más que nada por la cantidad de personas que vienen a, a hacer turismo, ¿no? Realmente. Y mucho ánimo, hermanote. Que mañana, bueno, ya hoy viene realmente y tienes el fin de semana para pasarlo con la familia. Dios, hijo, hijo. Hermano cerjillo qué difícil, cabrón. ¿Cómo hago yo esto, hermano? <ríe> ¿Puedo preguntarme una, una cosa? Claro, yo, ¿eh? sin problema. ¿Qué son ronjas? ¿Dronjas? <risa> ¡Drojas! <risa> <risa> porque está censurado. Vale, vale, vale, eso sí. <risa> ¿Por qué se me borra el círculo que hago? WATA Es que te dice en, en negro, eh. Ah, gracias. <risa> es que. Lo se va a poner en blanco el fondo y no se va a ver. LOL ¿Cómo lo.? ¿Qué cojones? Imposible bueno, Y ahora te escribes de pero bueno okay, yo Dinosaurio, tío What the... okay. Okay. Dinosaurio killer Dinosaurio <ríe> killer tu cujura, eh, muchas gracias también por ese megafolo, buenardo, espero que disfrutes del directo y de las grandes personas que forman parte de esta gran comunidad de Papá en Twitch. Bienvenido mi pana, ¿cómo estamos y cómo va este gran bienesito con Flowa? ¿Cómo hago esto hermano? O sea, es... ¿quién? Alguien hacía fuma o algo ¿Cómo digo eso? Maquinote, ¡Literal a ver, pero literal esto es imposible! Es una fumada fumado, una Eso no ha fumado. Imposible. No, no, no, es no, no, no, no, es no, no, no, no, no, es imposible que y el estaba yo, por fin. Dios mío. Qué complicado, ¿vale? Imposible, no se puede. Pero qué es lo que te pasa, campeona, Minikid. Ah, lo dices porque está. Es que está negro. O sea, literal. Es la gracia de esta modalidad del Galtip, que es en plan de secreto, que es lo más complicado, supongo yo. Vamos, eh, vamos a ver lo que hemos dibujado todos. Eh... <risa> ¡Arriba, macho! Oh, mis primeros dibujos son buenos, ya estos es no son buenos. Yo no sé, no sé dibujar, dibujar, así que. Imposible. ¿Qué tal, campeón? ¿El ¿Cómo estamos? ¿Cómo hay ordita? Pues ese también eh, lo he puesto yo. Le, le voy a dar la narración ahora. No, la... ¿No has entrado? No. ¿En serio no has entrado? Mucho. Antes que me cago la, de me cago me la vamos leche. Sí, ah, no. literal. ¿Qué ¿Qué? Ya... Ah, pues, ese. ¿No se escucha? ¿Si sí le he dado antes. Es que por que no se ve. No, por vacío. Vacío. Por no eh, Pon la narración... <ríe> que no me hace una... el Quiero Que gachón. Artecos. ¿Y <ríe> por qué? O sea, no, no te dejo ahí. Mini lo intentó la pobre, pero es imposible. Un pez babosa con un pegote verde arriba. <ríe> <ríe> <ríe> un pez babosa. De eso es que van putos saltando. ¿eh? En, el <risa> en el Mail. Le dicen al hermano. Nicole. Sí, ah, vale. Una Loli diciendo Tori en el mail. <risa> <ir. risa> Pobre <risa> drago, tío. Que se lo perdió. No quiero te ver. No ni le dio tiempo ahí. Me cago en la leche, que no se ve, es lo malo. Una paloma en una fuente cantando la Macarena. Dios lo que me llegó a mí, hermano. Lo que me llegó a mí, ¿eh? Una bomba de agua bailando en el aire. <risa> Alguno se lo ocurra, eh. No, no sale la. A... No sale lo de Ave María. Pero qué pasa? ¿Qué pasa? <risa> Pecherito. <risa> Ha hecho tu mechero, por supuesto, campeón. del Ivo, ahora mi ahora mito entras junto con Chapa también. Estamos en el disco, en lo de la Mungu, estamos a full. Sergio ha hecho la Genki Chapa, pero está... no Yo me sacado la moda de <risa> Arte caso, qué himpo, ¿eh? que lo caso, es caso, que es info, eh. verde un ese que explota, pero está modo Slenderman. ¿Qué me digo a mí? No, no tengo batería. Bueno, no sé, ¿Mira el PC. Y... ¿Por qué? Pobre pollo, o sea, what the fuck Un <risa> segundo, que voy a poner a cargar Trek, es Dios, Impo me... Eso no me llegó a mí ni de coña, ¿eh? No. <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> un fucking OVNI, tío <risa> <risa> field, nunca ¿Y más adducido en el Fortnite uno. de la partida Y no, no sé. <risa> Eso es lo que me llegó a mí, tío. Un poco de con un cartelino. No racista. Oh, Flaver. No me quedo en la leche Un alien enfadado. Eso es lo que me llegó a mí a haceros caso. Imposible. Eh. Y pues, a mí me parecía que yo lo estaba haciendo con todo concienciado dibujada en un fondo abstracto. <risa> ¡Madre! Vale. ¡Literal! Vale, pues. Es que... Es <risa> Está muy gracioso el campeón de estar y para los eventos bueno, lo padre, podemos jugar. <risa> bandera de España. Y España puta la del Sony y el cabrón, míralo, eh. Es que no me salió, eh. Hizo un círculo ya. <risa> Pone putero, eh. <risa> <risa> Ratón, <risa> viva España. Ratón, viva España. Me cago en mi vida. Eso es lo que me llevo a mí. Yo soy el Pepe Club, el Pepe un campeón, que digo. Viva <risa> imposible <risa> hacer una bandera, o sea, ni de coña. Es pero que me llevo a mí. El deseo feo el de, el de, O sea, demasiado bien todo. Para hebraico ahí es perfecto Es muy imposible. Madre <risa> <Viva España. risa> <risa> mía. Un, un quesito. Hombre, un quesito. <risa> <risa> <risa> <risa> Viva España <risa> A full. A ver... está haciendo tronjas? <ríe> ¿Nicol? Es que a mí me salía eh, en yeah. que tenía que rellenar tú haciendo no yeah. sé qué, yo pues haciendo tronjas. Aitana... Aitana ha hecho uno que se está robando uno. Alguien comiendo. <ríe> ¡Qué hambre! <ríe> ¡No me jodas. Oh, ¿Qué estás haciendo tronjas? No. No. <ríe> me llegó a mi oso. un gordito comiendo derecho? Me llegó a mí eso Yo hice, una... hice una persona gordita, pero no sale ¿Por qué? Dios mío Lechuga Comiendo lechuga Parece un cerdete Un círculo rosa y lineas raras con un bocadillo en el pebo En el pepo mirando. La A está ahí A fulete El siguiente lo... quedo... la chupa free LOL ponía eso Ponía e... eso me llegó a mi de Sandro ah, <risas> Casa qué coño cómo me llegó eso a mí What the fuck El siguiente para el lobby Eso me llegó a mí Eso es lo que entendí para el lobby. Madre mía. Una persona cagando. ¿Cómo que persona cagando? ¿Desde cuándo en el cuarto año tienes un monito? Una persona haciendo sus necesidades. Es que me a me llegó una persona cagando. Toca hacer caca, güey. <risa> a mí me es quedó ese no A mí me es dibujo. Puta, me ¿eh? <risa> Hemos llegado a Está bien. El último está entre ¿Lo, lo que perdón? Papá, da tiempo a meterme, es que acabo. Sin problema, campeón Alberto, ahora mismito, cuando acabe la ronda que la está leyendo el pepoclón de. <risa> un pequeño Domingo Un pequeño Domingo Un pequeño Domingo Un pequeño flamingo. Un pequeño flamingo. Un Que flamingo. Un pequeño flamingo. Un pequeño flamingo. Un pequeño sí sí pequeño sí, flamingo. Sí, sí, sí, no. salga... pues un pequeño flamingo. Un pequeño flamingo. Un Un pequeño flamingo. Un hombre Exacto no Pobre niño llorón. Pensaba que era él. ¿Quién <risa> es Pepo Yo. Álvaro. <risa> ah, <no, no. risa> es que ah, como, vale. como me llamáis viejo sabroso, es el canecre. Pepo clon a full, tío. Es lo que más representa. Su abuela. Un moracha? ¿A moracha? <risa> es fácil ese. ¿Eh? Es una señora de rosa con una cara a Una persona con una de cerveza. Con la jarrita. Es? Señor de Amazon, llevando una falda y reparando. <ríe> y no viene a buscar el teclado, hombre, que me vino defectuoso, me cae un tío. Puto Amazon, tío. Voy, de... <risa> ah, <tose> eh, me ha dado una etiqueta para ponérsela, o sea, para que se la lleve a correo, serán cabrones. Aunque ayer la mujer se partió las bollas porque... Amarillo, bon una persona. <risas> la verdad, lo que que hacer es en la cara. Cuando le llamé le digo, escucha, me estaba vacilando que te pasa. Literal. Diablo. Porque a mí no me salen los dibujos. O sea, ¿qué cojones? Hago las pelotas, tío. Yo me, ¿No sé si me escucharás? ¿Eh, ¿Habla campeón? ¿Era Godzilla? La bollas. Muy bien, no. Apoya. Los sí, Me, es me cago en mi vida. Es que para el con alguien. Como ¿Cuántas mierdas de esas hay, No, que eso, eso se en... Ah, ¿Eh? en de de el bueno eso. Por supuesto, campeón Alberto, te lo he dicho antes, eh, sin problema, eh, meteros en el Discord, eh, ahora. ¿Ves? Willy en modo rex cantando. ¿No? <risa> pues ¿verdad? Eh, caso, <risa> que parece muy en verdad, arte cáscara. Cantando su traje de nuevo. guapo, su traje. Me cae mi vida. Y sí que te da tiempo campeón sin problema, Alberto. Digimón sí. volando? volando, a ver. Eso... eso no me ha llegado a mí, eh. <risa> no, a mí, eso era un Digimon. La cabeza en el agua con nubes. Me cae la leche. No se me escucha. Kitty Pong, campeón, Erivo. A ver lo que llega, tío. Ese es el que me llega a mierde feo, chillo. Harte caso. Hombre volando e impulsado por catapulta y nube <risa> Literal, tío Me cago en la leche Un señor y una ¿Vale, tira, tira, tira. ¡Está, cogiendo. ¿Está cogiendo? Pobre José, <risa> Como me uno Ahora paso el enlace campeón, Alberto <risa> Ey, perdón, Guille Perdón, me cago en la leche, no, para que veáis No está aquí el, el de este, tío Me cago en la leche Espera no, no, perdón, perdón, ahora lo pongo yo, vamos, ni te preocupes. Es que si viese mi la mi eh, MVS, moriría. ¿Ya? Sí. Sí. sí. <risa> sí. Acabo de haber un, un apagón y me tiene que poner los datos. ¿Y <risa> es de la Caló what? o algo? O sobre calentado fulete. No, no, tiene nada que ver. Ni idea. A ver. Ahora ha salido. <risa> ahora tiene <advierte. risa> perdonadme, estaba... es que canjeado y no tenía en el... Un gato surfeando. O sea, literal. ¿Gato surfeando, what? ¿Qué... ¿Qué me llegaría a mí de ahí? O sea, literal, ¿qué, qué es lo que me llegaría? fra de coña. Un gato, un pepino gigante. <ríe> <ríe> <ríe> un gato, <en> un pepino. <ríe> <ríe> un cerote en un frado <ríe> <ríe> <Peepino ríe> mirando al sol que... Pepino cagado, el... tío. Pepino <ríe> cagado, tío. Vale. Eh, a mí me me lleva es muy lleno de llamar... ...vaca un sol verde con manchas amarillas. Eso es lo que me llegó a mí. Vale. Increíble, me, lo mejor sí, del sí. mundo. Sí, Álvaro es... ...es Pepo Crow. Sí, sí, yo. Vale, ver el Vale, que ha pegado a Berto sin problema. Sin problema. Estoy con el cuñada, ¿Qué? <risa> no tengo carajo, me cago en 10. Me voy a caer en me cago en mi vida. Me cago en mi vida. <gettable> espera, que, okay. es que ya cago en lo del macaquillo también, tío. Aquí, espera, ahorita. macaquillo. Es macaquillo pues. Si querés, después, pues, antes de terminar directo, juego un poquito. El tirón. A ver, no me a ver, a que me ha pegado. <risa> El Serifo, tiene cuidado por la calor, hombre, Sergio. Sí se con, con, con, y tienen un hijo Dragon XD. Eh, eso es rap, eh. O sea, ahora mismo eso es una frase de rap, eh. O sea que. un cuadrado azul. Es que este es muy complicado, no se sé ve qué coño se hace. Eh, y un té, eh azul con líneas. Me encanta. otra. Vale. Es que eso cayó antes, ahora Me queda la leche. El cubo Kevin Modo se azul <risa> ¿Cómo me voy a meter otra vez el cubo, tío? eh. ese es el, ed el edificio guato, ¿eh? Esto está bien, pero no me deis Hostia, <risa> <risa> ¿ese era el edificio de Ari? Andorra, la gran nación te de streamers de Gref. <risa> Me creía que era el mapa del mundo. No Me creía que era el puto mapa, tío. Gracias, Darío. No sé. ¿Qué tal, Miguel? Buenas tardes, campeón. Muchísimas gracias por ese mega hosting. ¿Cómo estamos, mi hermanote? Grande.